Ahora no, no, no. Vale, van la intervención del bien bueno eh, vamos a leer aquí ahora eh, un artículo recogido en la constitución española eh, donde dice Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general, es decir, para todos, Sin excepción, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al poder público recursos y servicios Vale, vale. Eh, esenciales especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresa. Cuando así lo exigiese el interés general. Pues eso es lo que demandamos. Estamos hartas, hartos de ver cómo día tras día, en este caso la energía... ¿eh? Se lleva por delante eh, nuestros recursos. Mucha gente no tiene la capacidad, incluso, de poder llegar a pagar esas subidas. Mucha gente ha tenido que cambiar su modo de hacer las cosas, poner la lavador a las 3 de la mañana, o en fin, ese tipo de cosas. Que de verdad es una cosa que no se entiende. Y lo que demandamos es que el gobierno, que este gobierno, y sí es verdad que he intentado hacer algo, y digo intentado porque ha salido de bien poco, porque ya la subida que supone que eh, la luz se ha llevado por delante, eh, por un lado, eh, digamos, esos beneficios que, que hubiese aportado el gobierno, y por el otro, la subida, las subidas que hemos tenido como pensionistas. Por lo tanto, como se dice ahora, que se pongan las pilas y que hagan... Algo, en la medida en que, como se ha acabado de explicar aquí ahora, la, la Constitución española lo reconoce, intervenga, donde sea y como sea, para arreglar este desaguisado. Y mientras tanto, nosotros estaremos en las calles denunciando la situación por la que estamos pasando. Y por otro lado, hemos podido ver también estos días como en Europa pues tampoco parece que están mucho por la labor. Dicen que lo van a dejar para más tarde. Que esto es una cuestión coyuntural, es decir, del momento. Ya llevamos varios meses, nos esperan otros tantos. Ahora viene el frío, viene el invierno, mucha gente no podrá encender su calefacción. Ya no podían anteriormente, porque en este país hay 5 millones de personas 5 millones de personas, fundamentalmente pensionistas, que están por debajo del salario mínimo. 2 millones y medio, casi 3, por debajo de los 600 euros. Esa gente, cuando llega, eh, cuando empieza el mes, no sabe qué hacer con ese dinero. Si, Por supuesto, lo fundamental es la comida, pero también a veces tienen que tomar medicinas y tiene que elegir entre comprar las medicinas, encender la calefacción o comer. Y eso no puede ser. Como sabéis, y, y, y nosotros como coordinadores pensionistas estamos demandando una pensión mínima, pensión mínima todas las personas que cobran una pensión, que sea una pensión mínima equivalente al salario mínimo. Hoy 965 euros en el camino de la recomendación de la Carta Social Europea de 2084, que es hoy, ya está obsoleto porque esto ya... Estamos hablando del año 2018, ya estábamos en esa situación. Y es lo que demandamos. Y hay dinero, lleva, lleva porque para lo que quieren hay dinero. Por lo tanto, eh, está, lo que estamos demandando es muy justo. Y además nos amparamos en un derecho constitucional. Y bueno, pues nada, vamos a seguir con lo nuestro. Eso es, vamos a continuar con nuestras canciones... Eh, sí. se os pide que cuanto más apoyen las canciones mejor eh, porque además las canciones eh, en este sentido nos unen un poco nos hacen participar de la, nos hacen sentirnos más partícipes pero vamos, ni quiera eh, que aquí nadie está obligado de nada y bueno, ahora que hayamos tomado digamos la, el ardoce aquí la, tomando un poco el sol hemos cargado un poco la batería pues ahora vamos a continuar soy pensionista de casera, somos que a este país de la miseria, cuando éramos más jóvenes, en las calles luchábamos contra la vida dura nos enfrentamos luchamos por los derechos y por la libertad y por la libertad All right.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 Si tuviésemos que pagarlo, pagarlo con las pensiones. Ay, dicen ay, no ay, dinero que tienen que ay, pues que trae ay, que tiene ay, ay,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 sobre cada día, a que te apuestas, tienes levantar al pastor ahí. Ay, de, de, le... le, le, le...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 I'm not Sí. ¿Qué tal años vamos a trabajamos muchos años el tanto por ciento, sí, tirar, tirar, tirar. al retiro Sin sufrimiento. Nunca que sufrimiento vea se no, vea bien, ¿no? No, no, no. Siempre pagamos impuestos, contribuyendo los pobres, es el Estado de Derecho, y gobierno que gobierne gobierno las pensiones se defienden, y gobierno que gobierne las pensiones, las pensiones se defienden, gobierno que gobierno, las pensiones, las pensiones se defienden. por el no salen las cuentas y la <sonac> hucha sin dinero. Ahora quieren que vivir. No bien el entierro. Y los jóvenes se pagan. Con dinero de sueldos. Y gobierno que la no las pensiones se defienden. Y gobierno bueno. que no las pensiones. Las pensiones se defienden.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 La aprobación de un mecanismo para eliminar los beneficios caídos del cielo a las eléctricas. Queremos regular el precio de la energía nuclear y la hidroeléctrica. Queremos que se fije un precio máximo para el gas. Queremos garantizar el suministro mínimo vital a las familias en situación de vulnerabilidad. Queremos poner fin a la estafa de los envases y su vaciado por parte del oligopolio de las eléctricas son medidas que son necesarias para ir consiguiendo que la luz sea un servicio de verdad y no un elemento de especulación y de riqueza extrema para las empresas eléctricas por eso estamos de manifestación queremos también que el gobierno de Cantabria abone a todos los hogares con ingresos inferiores al salario mínimo a 965 euros abone un, un cheque de 100 euros durante el año 2021 para compensar la subida exagerada del recibo de la luz hay que tener en cuenta que el salario mínimo ha subido 15 euros al mes y el recibo de la luz ha subido 20 hay que tener en cuenta que las pensiones mínimas han subido un 3%, 11 euros, y el recibo de la luz ha subido 20. Estas subidas del salario mínimo de las pensiones ya se las han comido las eléctricas. Por eso decimos hay que poner un bono para todos los hogares con ingresos inferiores al salario mínimo. Y hay que exigir al Gobierno una empresa eléctrica de energía que sea capaz de bajar los precios y de competir con unas empresas que solo piensan en el beneficio propio aunque tengan que dejar sin agua a la provincia de Zamora entera por eso estamos aquí y gobierne quien gobierne las pensiones se, gobierne quien gobierne. La se gobierne quien gobierne las pensiones se gobierne quien gobierne pensiones se el tarif es... es... Pues,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 Las eléctricas no paran de subir, no se sé, recibo este pa, yo so, si seguimos en or, vacía el bolsillo. <plí quieren> ay, Las eléctricas nos roban con total impunidad naciendo. Nuestros pantanos y con la luz espectacular. Ay, le, ay le, le, le, le, ay le, Los le, le, le, le, le, le. Los roban con total le, le, le, Se está pasando de la pelota sin dar una solución. Para aire, aire, tenemos la solución, nuestro aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, Viene, ¿quién? Las pensiones se defienden. ¿Gobierne quien gobierne? Las pensiones se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden. El caje de pensión ¡En la constitución. El caje de pensión es la constitución. ¡Ahora nos ¡Esto es un agravo! ¡La se con el califazo manos arriba esto es un atraco. las eléctricas nos roban con el califazo manos arriba esto es un atraco. las eléctricas nos roban con el califazo no nos mires un te doy, que eres mirando por si no te dice que también te están robando Ay, le, le, le! le,